Bueno Mauro, por fin salió la salida de pesca acá en el Río de la Plata. Le metimos, vamos a ver cómo qué nos depara. Gran guía, Juanpi. Acá está Juanpi. Tiene es? ah, el as, es el as bajo la manga. Así que vamos a meterle con Tutti. Y gran amigo de acá, que no se calicho, vamos a ver qué pasa. Paycastero, ¿no? También, a full de la banda, de la banda, vamos a ver qué pasa. Che, eh, lo que quedó del equipo pasa, es esto, ¿no? se Porque... reducido, el reducido. Damos más, pero bueno, problema familiar, así que bueno. bueno. le vamos a hacer la cuenta a Menos, pero más. Dale, eh. dale. vamos. Vamos.